Acá creyéndole una vez más a internet Hey guys. ahora el 27 de junio Está como que... Como que tengo la cagada. Se suponía que esta semana iba a ser mi semana más planeada de todas las semanas Más no Como que todas las cosas cambiaron y se pospusieron, ¿no? otras se lograron hacer Tengo la cagada. Y esto, esto... Esto ya me ha pasado antes lo ha visto, yo lo he vivido, esto ya ha pasado antes. Pero aún así, oh, la sensación es que. Este es el episodio 3 de del vlog de Sauce y yo saco vlogs, intento sacar vlogs tres veces a la semana, dejémoslo, dejémoslo ahí. Bueno, lo animo, ando medio nervioso acá porque eh, es hora de la evaluación de desempeño. Donde la gente, tu pares, la plana mayor, te da feedback de si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. La nota más alta eh, es un cierto porcentaje de la compañía y es un número determinado. Hoy día me dieron mi feedback. Eh, eh, como que no... Estoy más arriba de esa nota. Básicamente estoy súper bien evaluado. Hace eh, eh, como todo el mes. ¿Eh? Ahí estoy. está el chamito. Ah, fuck, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Y ahí estoy viendo, sigo viendo Instagram. Y está, y está acuático, man. Está acuático. ¿Puedo seguir ocupando el, el, el celular como normal, cachai? Está acuático. Buena, bueno. Man. Sí. Gracias, chavo, por esta prueba. Sí, lo estamos organizando con el chavo. La nueva posibilidad de llamar por teléfono en Instagram. El, el video. Y... Loco, Full HD. Yo debo decir que tengo una aplicación para saber qué aplicación es la que uso más ¿Ya? y uso Instagram. ¿La, es la, ¿La que más uso? Es que esa es. Pático, sí. está cuático, loco. Gracias, chamo. Nos vemos. No. no. Ay ah, sí, el síndrome del postor. A mí me pasa eso, como que no, a, a, a veces. Uh. Me cuesta aceptar eh, las loas o felicitaciones o qué sé yo. A veces siento que, pucha, no, pero esto lo hice porque en verdad tuve mucha ayuda, me ayudaron, me hicieron posible esto, en verdad yo solo ejecuté, no sé. Me cuesta de repente decir esto, lo hice yo, es mío y estoy orgulloso de esto. Depende del día, hay días que ando más, más inseguro de mí mismo, hay otros días que estoy más tranquilo y puedo decir, mira, en realidad yo soy muy bueno en esto, pero en verdad soy muy malo en esto. Otro. De hecho, estoy incómodo... Hablando de esto, es como... No sé cómo explicarlo. Oye, pregúntale un árbol. Hay dos preguntitas para el pago de esta semana. Más como ahora les pregunta si soy supersticioso. Eh... No lo no sé. Como que sí, pero no. O sea, me gustan las cabras, así como que... No cruzar los cuchillos, porque me enseñaron a no cruzar los cuchillos, porque trae mala suerte Siento que más que de superstición han sido de costumbre, esas son tradiciones de mi familia Por lo cual, las llevo conmigo a todos lado entonces... Siempre me gustó el dicho que dice que uno... que no soy supersticioso porque trae mala suerte Ah, Iris Araya, que se unió al Team Maradona Empezó a ver este vlog desde el principio, ¿por qué hiciste eso? O sea... Bacán, bacán que hecho eso. Se pregunta de qué vivía Sauce en la época de los primeros vlogs. Debo decir que estos vlogs empezaron porque eh, eh, no tenía nada que hacer. Básicamente me habían echado de la pega que estaba en ese tiempo. Ganaba buenas lucas, por lo cual el finiquito fue bastante generoso. Me permitió vivir en dos a tres meses... Eh, me, me regalé tres meses Pero me di cuenta que no sirvo para no hacer nada Y tenía que hacer cosas Y empecé a hacer esto Entonces viví del finiquito Y del seguro de desempleo Y fue bacán eh, Fue bacán darme cuenta que no sirvo Para no hacer nada Y que lo mío es hacer cosas Y que ojalá me paguen por ello Saludos a Catherine Silva Ives Algo Angelina Giglio Evelyn Clutch, Pamela Franco Clau Aguayo Natalia Yáñez A VJ Mod Está y a todas las personas que están en el Team marathon Esas personas que van al primer episodio de este blog Y se hacen la manza maratón de un vlog de sorcio. Es súper raro eso de lo que pasa con el síndrome, de, el síndrome de, del impostor Te hace una persona que recibe el fracaso muy fácilmente Que le cuesta mucho a, a aceptar sus propios triunfos por lo cual no puede repetir la fórmula, no puede hacer más triunfo una y otra vez. No es una enfermedad en realidad, no es como la depresión, no es como, eh, no sé, la ansiedad. Es un patrón de comportamiento. Es algo que podemos abordar con terapia, adquiriendo nuevas herramientas para, para salir de eso. Pero eh, a mí me cuesta caleta decir esto lo hice porque, por mi esfuerzo, por mi talento, porque soy bueno. Porque a veces siento que en verdad no es cierto, en verdad siento que... Mucha gente me detilla de exigente Y capaz que sí y, y eso me asombra, o sea, el hecho de que La gente ve algo de mí Que yo considero que es negativo Y pucha, lo creo Pero que alguien me diga hoy que soy eh, Bueno en algo O bacán en algo, que sé yo Me cuesta mucho, creerlo. De hecho, lo Y básicamente el hecho de no poder sacar los vlogs De no seguir el plan Siempre me reafirma esta teoría de que en verdad No soy tan bueno en esto pero también conozco que en verdad no, no, no es tan real. Porque si no, no tendría 319 vlogs en este canal. Pero bueno, es lo que es. Ese debería ser el level de Sauce. Es lo que hay Y es suficiente. Es lo que puedes hacer a más zarpada. Por la más cálida. Pero mira a cómo como por el valor la weá con calado. Es llegar al 300. Pero, pero no, pero quiero, quiero, quiero que nos detengamos en la campera de Betaros. Mira. Mira cuánto estilo. Se ve re canchero. Alto estilo.